Bueno, estamos en un minuto más acá en el sentido con don Bernardo Javal Quinto conociéndolo más uh, en la intimidad, por lo cual hoy día tenemos otro invitado más que nos gustaría que él lo introdujera y lo presentara para que él nos diera su opinión de don Bernardo Felipe. Don Bernardo, muy buenas tardes. Hola, hola Felipe, gracias por estar eh, por aceptar esta invitación. Estoy haciendo una recolección de ex alumnos que den su opinión eh, de lo que ellos sintieron cuando yo les hice clases Y cómo les afectó un poco en, en su vida Entonces porque pasan muchos profesores por tu vida Y te acuerdas de ciertos profesores Entonces ah. estamos tratando de hacer eso con eh, alumnos de pregrado Exalumnos de posgrado Gente que me ha conocido en, en mi trabajo eh, y cómo se llama, profesores mío de hace muchos uh -huh. años. Así que te invito a que, que conversemos. Sí. Buenas tardes, profesor, primero que nada. Mucho tiempo que no lo veía. Eh, bueno, primero, mi, la relación que yo tuve con el profe fue una relación bien distinta a, a, con otros profesores, sino que era como una relación como si bien él es el que sabe, no era como la autoridad sobre mí, sino que era la autoridad conmigo. Eso era la, lo que me hacía sentir el profe, ya que, no sé, por ejemplo, el, la metodología que él utiliza al enseñar no es la típica metodología de un profesor que se para a leer, a leer las diapositivas, a que te lees lee cinco capítulos que tenéis prueba mañana, no, el profe te explica y te va explicando con ejemplos, cosas que uno esté interesado y a medida que va interesándose, le... prácticamente es... no es una clase según yo, sino que es como una conversación. Y una conversación termina siendo mucho más grata que una clase donde uno está aburrido, estando prácticamente por obligación. Esa es la, es la relación que yo genera con el profe. ¿A usted le interesaba participar de las clases de, de que sí, le sí. sí, de hecho trataba de... O sea, obviamente no será el alumno patero ni esas cosas, sino que yo participaba porque como mane, me manejaban en, en la conversación, como estaba metido dentro de la conversación, me, me, me gustaba meter ahí la, la, la palabra. Así es. El profe dijo, ¿eh? así es. Así que bueno, eh, un poco ya estos años... ¿Usted lo ha seguido por redes sociales o un poco lo ha, lo, sí, ¿lo ha tenido lo, en contacto? Lo te, claro, lo tengo en Twitter y, y tengo el teléfono del profe. Perfecto. Bueno, y bajo ese contexto, un poco contarnos ahora eh, cuál es su motivación para que él quisiera estar en este minuto en este desafío importante de que es ser presidente de la República como candidato. Bueno, primero que nada, yo encuentro que el profe, además de ser tener mucho conocimiento dentro del área económica y administrativa, como fue en el ramo que me hizo él a mí. Como me dejó bien marcado eso de que no hay que enfocarse en, el, en sobre explotar el, el recurso, sino que darle como la importancia al capital humano, y siendo así el profe, dándole importancia al capital humano y no explotando los recursos y... en queriendo entregarle, no sé, seguir dándole riqueza a los más ricos y a los más pobres dejándolos de lado, voy a tener en consideración que él va a querer darle la misma oportunidad tanto a los ricos como a los pobres y poder enriquecer de tal manera y equitativamente al país. Súper. Don Bernardo, ¿alguna opinión referente a, a esta experiencia que hemos vivido con don Felipe? Sí, y bueno, yo, yo agradezco tu tus comentarios eh, pero te sientes que sentiste un cambio antes y después suponte de, de mis clases sí profe totalmente por ejemplo lo mismo que le lo que acaba de decir por el tema del capital humano para mí no sé yo al principio quería tener una empresa y ya, ya trabaja trabaja las ocho horas y, y da lo mismo total después te voy a terminar pagando igual y después como no sé al final igual uno son terminan siendo personas no son no son unas máquinas que uno puede terminar usando de ella y y asimismo, uno como va agradeciéndole al, al empleado, el, la motivación del empleado va a terminar trabajando mucho más y la productividad va a terminar aumentando más. En vez de estar teniendo el sentado ocho horas ahí, va a trabajar, que si yo, cinco horas, pero va a ser la pega de las 8 horas. Así En el fondo, la optimización de recursos humanos es, el, es el, la línea que dejó claro. un antes y un después en su presencia con sí. no, mi candidato a presidente, su profesor. ¿no? Exacto. Perfecto. Bueno, a, a, para ya estar cerrando un poco este extracto que estamos logrando con, con estas recopilaciones que hacemos con las personas que conocen a Don Bernardo, le pediría por favor si usted nos puede dejar un mensaje eh, por qué deberíamos confiar en Don Bernardo para este puesto Sí, pero como usted por qué votaría por él si tuviera que no, votar. Yo voto, primero que nada yo votaría por él porque lo conozco. Sé la persona que es. Hubo una vez que yo solicité su ayuda por un tema de estudio fuera del país y él no, como joven no le dio color, sino que me ayudó. Tuvimos una conversación eh, y además que como se está tirando como independiente, no está ligado a ningún partido y ya sabemos lo que pasaron con los partidos políticos hace un tiempo atrás. Así que ¿Tú, ¿Tú crees que eso, eso es importante hoy día? ¿Marcaría una diferencia para la juventud? Eh, ¿Que él salió como independiente? Sí, sí, según yo y hartas personas que conozco están prácticamente haciéndole la X a los partidos políticos por lo mismo, porque dicen, dicen y, y hasta que salen ya está llegado. Después siguen claro. igual que siempre. Te miran como un bien... ...utilizable cada cuatro años, el resto... Claro, ¿se acuerdan que existe la gente cuando...? Exactamente, cuando Perfecto. no lo necesitan, ¿se acuerdan que existe la gente? <risa> sí, bueno, eso pasa hoy día, pues por eso también yo eh, opto por el cambio... Y, y, ...y un poco por la motivación que nos da Don Bernardo, o sea... ...yo no he estado en clases con él, no he estado en ningún... ...pero este tiempo que he pasado con él ha sido significativo... ...he, he visto uh -huh. a la persona, he visto lo, lo preocupado que es por los otros como humano sí. ...y deja de... Eh, vivir o pensar en vivir de una economía política entonces es importante eso, destacarlo y poder agradecer así que yo le invito eh, don Bernardo a que nos diga algo ya para estar despidiendo a don Felipe Felipe, bueno yo te, yo te agradezco mucho eh, tú sabes que siempre mi línea está abierta para cualquier consulta y también que invite al resto de los jóvenes para que su monte se sumen porque son los jóvenes el futuro, ustedes van a ser el futuro y tienen que tomar una decisión. Entonces, si van a votar los mismos de los partidos políticos, vamos a seguir con lo mismo de siempre. Entonces, los jóvenes tienen que ir y elegir, suponte, a un candidato que ellos sientan la, ser confortable digamos, con lo, con lo que está ofreciendo. Y, ah. y la idea nuestra es tener un Chile mejor y dejar un legado para las generaciones que vienen, para, para los hijos tuyos, los nietos, ¿no es cierto?, un país limpio, un país decente, sin corrupción, es tanta mentira que, que nos dan, no, no, nos entregan, y ofrecen, nunca cumplen, y, y al final eh, uno, uno a veces, yo les decía a ustedes que no es, no es crítica, es porque hagamos las cosas mejor nada más, solamente eso. No. claro, exactamente. Bueno agradecerle a ambos el tiempo prestado para este momento que hemos vivido, donde estamos conociendo un poquito más a don Bernardo. Cada comentario que nos entregan los entrevistados es un proceso más que vamos ganando en conocer a la persona sobre el político, que es importante, así que invito a que, si usted puede publicar en sus en su redes, en sus perfiles, esta participación y hacer, compartir, para que no nos, nos aportemos entre todos un crecimiento. Yo se lo agradecería a usted y a quienes nos están mirando en este minuto. Así que yo, sin más, me despido de ambos. Que tengan una muy buena tarde y agradezco el tiempo que nos han prestado. Gracias, Felipe. Ya. Gracias, profe. Gracias, Jorge. Que esté bien. Ya, chao. Saludos.